No, otra vez se cayó YouTube. Ojo, que si sí se cayó YouTube. ¡Se cayó! No, si sí se cayó. A ver si ahora sí me empieza a recomendar el guatón culiao. Cristo, muchas gracias por ese follow. Sean bienvenidos todos los que vienen de YouTube. Ya sé que el YouTube se cayó. Ya lo vi. Espero que ahora sí me recomiende. Voy a cruzar los dedos. Voy a cruzar las manos, los dedos y las piernas. ¡Qué pedo! No, güey. No quiero que mi éxito sea porque alguien más se cayó, güey. No. ¡Hola, ¡Oh, madre! Imagínate todos los streamers que están viendo YouTube ahorita. Wey, se cayó. Se les acabó el contenido, perro. Gracias YouTube por darme la ride. Right. bienvenidos todos de parte de YouTube. YouTube, muchas gracias por la ride. Right. Eh, gracias, man grande. Es un grande. Lástima que te hayas caído. Que alguien haga clip de esto que le estoy agradeciendo a YouTube por la ride. Right. Pa camita. YouTube se cae. Dame dame. ¡Tabe yo! ¡Tabe! ¡No, no yo! Stonks para Twitch por la caída de Twitch. Tu... ¿Stonks para mí, weón. Ya le estoy agradeciendo a YouTube la raid, man. O sea, muchas gracias, YouTube, por la raid, en serio. Alvin, nervioso por el examen. Tú tranquilo, sí, yo nervioso. No. Aquí yo bailo por ti. Vaya a hacer el examen tranquilito, eh. Sí, de hecho, YouTube me hizo una raid. No se cayó, simplemente me hizo una raid. Miren, mientras YouTube... mientras yo, Gente, mientras YouTube no muestre a un dinosaurio pixelado, todo está bien. No se preocupen. Aquí tengo toda la noche, güey. Me voy a quedar hasta que YouTube... Regrese. Cuando YouTube regrese, voy a seguir aquí. <ríe> no, gente, no se cayó YouTube. YouTube me hizo una raid. Ahorita vuelve. Perdonen que no pueda agradecerle tanto a YouTube. Es que me sorprendió, ¿sabes? Me sorprendió esa raid. Así que no puedo agradecerle tanto... Something went wrong. Eso me dice YouTube. Sí, lo que pasa es que me hizo una una raid. No, se cayó. Ahorita vuelve. Ustedes, tranquilos yo nerviosos. Se cayó la PlayStation. Se cayó YouTube. Se cayó mi dignidad. Se cayó... Eh, Mi amor por ella, 2 AM. Ufaz, aquí son las 4. YouTube se cae, weón, automáticamente yo. ¡Dame, dame, ¡Dame yo! ¡Dame, Nano yo! ¡Juli <ríe> <¡Holy> shit! <ríe> ¡Oh, la madre! ¡Dame, Dane! ¡Dame yo! ¡Dame, Nano yo! ¡Antagá! ¡Squite! ¡Sugi, Doredake vos a Bakamitai Gracias vaca mitad. Gracias Youtube Por la raid Si no se hubiera caído Youtube yo no estaría Ustedes no estarían aquí básicamente Así que es un automáticamente Es, un... es automáticamente una raid Así que muchas gracias Youtube Si te mueres me suicido va va va va porque es lo que un hombre hace. Sean todos bienvenidos por la raid de YouTube. Bueno, el host. Uh... Uh... Espero que haga cambios suficientes para que diga, ah, mira, este vato ya lleva chingo de tiempo haciendo videos porque no lo recomiendo a gente random. YouTube regresó, chavales. Ya se van. Vale, si YouTube regresó. <ríe> Tengo una queja. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes cuerpo de mujer pero con voz de vato? Porque el personaje de Rem mata. Entonces pensé, si voy a matar cubos, pues que sea con un personaje que mata, oh, re mamadísima, golpeando y matando S2 cubitos Como si fueran las patas del Subaru uff. <risa> ¡Ándale! <risa> Mira, una pata de... ¡Oh, el perro! <risa> Exacto Yo también soy gay Guapo, astuto y gay <risa>